Estamos en Rock al Parque 25 años celebrando con la vela puerca desde Uruguay. Cuéntenos qué sintieron o cuál fue su reacción cuando los invitaron para el Festival Rock al Parque. Bueno, buenas noches, hola a todos. Eh, un placer, la verdad, que nos inviten. Ya habíamos tenido varias veces otros contactos con Rock al Parque y no habíamos podido coincidir. Con la agenda y, pero bueno, hace muchos años que conocemos este, la existencia de este festival. Esas veces que que no pudimos coincidir, nos dejaron cada vez con más ganas. Así que hoy veníamos con gran expectativa. Muy bien. ¿Por qué la vela puerca? ¿De dónde salió ese nombre y hace cuánto lo tienen? Para que nuestros seguidores se enteren. Bueno, es una pregunta que nos han hecho varias veces, sí. Eh, la, vela, eh, nosotros decíamos, vela, vela, qué vela puerca que sos, me decían a mí hace muchos años. Y era un dicho popular que, que, que teníamos, ¿no? Qué vela que sos, qué vela puerca, y, y, y ahí quedó. Es un lufardo, pero bueno, eh, también este era como... No, nos decíamos entre nosotros, a mí un verano, me, un amigo me decía, la vela puerca, qué vela puerca, y hasta que tuvimos que poner el nombre a la banda, y bueno, no hubo más que... Eh, a Lenado le gustó su nombre, había que ponerse un nombre y bueno, quedó ese nombre que bueno, es raro pero bueno, tiene su significado pero así más interno entre, en, entre nosotros en ¿no? el, el, el, el lunfardo de Brasil una vela es un porro grande así eh, en Uruguay hay muchas palabras de lunfardo de Brasil que llegan a los 20 años esa palabra, esos porros estaban estaban en nuestro vocabulario las velas, vamos a poner una vela este, cuando llegó el momento de ponerle el nombre a la banda en cinco minutos se lo pusimos. Vale. Ya lo tenían listo, ¿Qué estaban haciendo hace 25 años. Bueno, nada, estábamos viendo qué hacíamos de nuestra vida y bueno, este, nada, andamos por ahí, unos estudiando unas cosas, otros dejamos de estudiar y bueno, se armó, se armó, esta banda en el diciembre del 95. Este, nuestro primer concierto fue en un bar en un barrio que vivíamos nosotros, en barrio de Punta Carreta, Positos. Y ahí bueno fue nuestro primer concierto, gratis en la calle, una Navidad, y ahí festejamos 10 años las Navidades, gratis, en, en la calle, fuimos cambiando de lugares. Así que bueno, de ahí en adelante fue todo como, como bueno, pasaron varias cosas, viajamos a Argentina después, empezamos a viajar bastante y bueno, hasta el día de hoy, que bueno, hoy estamos por suerte, como decía Nico, llegamos a, a Colombia, eh, que nunca habíamos venido, de hecho hemos viajado por bastantes lugares, pero Colombia nos faltaba. Y bueno, ¿qué, qué, qué, qué mejor que empezar con este festivalote tan grande, ¿no? Esperaban tener toda esa cantidad de gente allí al frente, cantando, bailando, brincando. No, no, no sabíamos que iba, que iba a haber gente, pero no, no teníamos ni idea de cómo iba a ser la reacción del público. Más allá de que sí, en las redes, veíamos que, que había movimiento, pero igual fue una sorpresa. Fue una sorpresa, muy buena. ¿Qué nos pueden contar de su última producción? Bueno, el último disco nuestro se llama Destilar, ya tiene un año de salido, y este, bueno, es un el séptimo disco de estudio nuestro, logramos en Córdoba, eh, no, nos fuimos a las sierras de Córdoba en Argentina, es un disco, bueno, puede ser un disco bastante espontáneo, no es un disco que lo hayamos trabajado tanto como otros, sino que en el estudio un poco decidimos cosas ahí mismo, grabándolas, fue un, tiene, un poco, tiene una frescura así que nos gustó, y bueno, es un disco más de la vela que... Nos encanta y de hecho estamos tocando varias canciones que tocamos hoy de ese disco, ¿no? Destilar. De Regálanos las redes sociales para que nuestros seguidores estén pendientes. Bueno, tenemos el Instagram oficial, la vela barra oficial, tenemos un Facebook oficial, este, todo el que tiene clic azul es el oficial, eh, hay un Twitter y bueno, la página oficial que la van a encontrar todos y ahí bueno, ahí nos pueden seguir o ver qué cosas, qué conciertos tenemos o bueno, todo lo que se viene por delante siempre estamos... Publicando esa cosa, ya o sea que es una forma de, de comunicarse con la gente, ¿no? Es un orgullo tenerlos en Rock al Parque, una banda de mucha trayectoria. Por favor, regálennos un saludo para Orbita Rock. Bueno, el orgullo nuestro de estar aquí en Colombia, amigos de Orbita, placer haber estado aquí en Rock al Parque. Les dejamos un abrazo de la Vela Puerca de Uruguay. La Vela Puerca de Uruguay, Rock al Parque, 25 años, Orbita Rock.